Hey, hey. Hey, hey. Cada día que pasa siento miedo de saber qué pasará. Me pregunto cuántos días quedarán o quizás si la fe aún puede sanar. Yo en tus ojos la tristeza. Y la decepción, tu amor se agotó. Ya no crees en ti, ya no quieres seguir. Pero aquí soy yo, tu motivación. Soy yo tu balsón, el que cumple tus sueños y cree en tu amor. Pero aquí soy yo. El que entiende tu dolor, que te ama sin condición El que nunca te verá como una carga, pero a aquí soy yo Para hacerte sonreír, para volver a ti, para ser feliz te rindas Abre los ojos, mira al cielo Piensa en los momentos más felices de tu vida No te derrumbarás No pienses en el final Disfruta los momentos hasta esos que más suelen esos que no son perfectos y aquí estoy yo para hacerte olvidar, para poderte abrazar, sin pensar en un final, No quiero un final, yo creo de verdad que el afión puede curar. El tiempo no se nos va a agotar Quiero que entiendas que mi amor por ti es tan grande Quiero que sepas que estoy aquí Que si cierras los ojos y ves el fin Pienses en lo que me haces feliz Verte sonreír diciendo para ti No quiero ver el fin Quédate aquí Pero aquí estoy yo Tu motivación Soy yo tu vasón, El que cuida tus sueños Y cree en tu amor Pero aquí estoy yo El que entiende tu dolor Que te amas sin condición el que nunca te verá como una carga. Aquí soy yo. Aquí soy yo. Aquí soy yo. Siempre para ti. Aquí soy yo. Te amo, Tita. Eso es Tita para todos ustedes. Gracias.